Hola, bienvenido, bienvenida. Hoy, a través de una meditación visual, conoceremos a los tres maestros del alma, seres espirituales conectados a nosotros, seres evolucionados que habitan en planos superiores del espíritu, un encuentro inigualable que te ayudará a entender los misterios del amor y el poder de la energía mística espiritual. Para esta práctica, puedes hacer la meditación sentado o acostado. Solo mantente enfocado en mi voz. Una vez listo en tu lugar de meditación, vamos a comenzar. Cierra tus ojos y haz tres respiraciones profundas. Enfócate en ellas y relaja tu cuerpo, liberándolo así de toda tensión. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Bien. Ahora haré un conteo regresivo del 5 al 1. Y en cada número te sentirás más relajado y calmado, entrando así en un delicioso descanso. 5. Cuatro, te sientes más y más relajado. Tres, sientes cómo te sumerges en una relajación más profunda. 2. 1. Continúa escuchando mi voz. Frente a ti hay una puerta. En tu misma habitación. Es una puerta que nunca habías visto. Es blanca. Acércate a ella y ábrela. En su interior hay una luz violeta que representa la verdad, el conocimiento y el portal del tercer ojo. La conexión directa con el mundo espiritual. Entra por esta puerta. Al hacerlo... Puedes notar que hay agua que llega hasta tus tobillos, es completamente transparente y cristalina. Puedes ver tus pies sumergidos en ella. El lugar donde te encuentras es especial, místico. Es oscuro, pero notas que hay una luz a lo lejos. Camina, dirígete hacia esta luz. Mientras caminas, notas que el agua tiene algo particular, una luminiscencia como si brillara. En un instante te ves envuelto en un mundo mágico. Toda el agua está brillando. Irradia un color azulado hermoso. Del espacio, de la nada, Comienzan a nacer unas pequeñas partículas que iluminan toda el área. Giran y danzan como si tuvieran vida propia. Ahora estas partículas se mueven y dejan un rastro. Te están indicando... El camino a seguir. Avanza. Sigue este rastro. Al continuar puedes notar tres luces a unos 30 metros de ti. Es ahí donde tienes que llegar. Camina. tres luces son tres seres espirituales. Uno de ellos destella una luz potente que impide que veas con claridad. Este ser baja la intensidad de su luz para que puedas verlo mejor. Los tres tienen forma humana, como tú, pero con un cuerpo de luz. No tengas miedo. Acércate. El ser más brillante pide que te acerques. Hazlo. Él toca tu frente, inyectando una fuerte cantidad de energía en tu cuerpo. Al hacerlo sientes como si recuperaras la vitalidad. Tu visión es más clara, completamente definida. Puedes sentir una calidez y amor en todo el espacio que te rodea. Es una sensación indescriptible. Otro de los seres de luz, el de tu izquierda, se acerca a ti. Sientes una sensación extraña, como si lo conocieras desde hace mucho, mucho tiempo, pero nunca lo habías visto. Es un amigo espiritual. Y además de ello, un guía. Él siempre ha seguido tus pasos en este mundo terrenal. Aquí estoy. Siempre estoy cerca de ti. Seguiré cada paso que des en este mundo. Quizá no te veas, pero estoy allí. Es necesario que camines esto por tu cuenta, pero sigo aquí, detrás de ti, apoyándote, ahora ves el otro ser espiritual, el de tu derecha, sabes que es un maestro, él también brilla muchísimo, Se acerca. Te da un abrazo. Es tan grande que se siente un universo en su interior. Sientes una grandeza en ti. Es la chispa de la vida que tienes dentro. Se ha encendido. está viva. Este abrazo es un momento único y especial que te hace sentir la vida misma recorriendo cada espacio de tu cuerpo. Es una experiencia hermosa de plenitud. Este ser te sonríe y da un paso atrás, cediendo así el lugar al ser espiritual que se encuentra en el centro, el más brillante de todos. ¿Quién es este ser misterioso que destella tal luz? Obsérvalo. Tu propósito está impreso dentro de ti. Sigue y se mantiene en tu corazón hasta el último de tus días en la tierra. No tengas miedo. Vive como un niño. Sorpréndete. Sé feliz. Ayuda a otros. No los abandones. Porque si lo haces, te abandonas a ti mismo. Busca verdades por el mundo. Vive el presente. No te envuelvas demasiado en de tus pensamientos. Tómate un momento al día, siempre, para respirar despacio. Usa tus sentidos para sentirte bien disfruta de la lluvia, no le des tanta importancia a tu material, son solo cosas transitorias, recuerda, cada uno de tus actos crea en el mundo, y la tierra será el reflejo de ellos, te estaré esperando en casa, Los tres seres te tocan el hombro y la cabeza, dándote vitalidad espiritual en este encuentro, equilibrando tu cuerpo, sanando por completo tus centros de energía. Sientes la creatividad y tu visión ahora es más clara. Incluso sientes que sanan algunos males de tu cuerpo la vida te recorre en este momento Los tres seres espirituales sonríen y se alejan. Se despiden alzando la mano. Luego desaparecen en la luz, como si viajaran a lugares más profundos de la existencia. De nuevo, hay una puerta frente a ti. Ábrela. Del otro lado está tu habitación. Ahí puedes verte a ti mismo. Justo como estás ahora. Meditando. Con la misma ropa. En la misma posición que estás ahora. Es porque eres tú. Justo ahora. Vuelve a ti. Hazte consciente de ti. De los límites de tu cuerpo. Ahora puedes comenzarte a mover despacio y presta atención a ese primer movimiento. La meditación ha concluido. Puedes abrir los ojos lentamente y estirarte. Gracias por llegar hasta acá. Por favor, déjame un corazón violeta en los comentarios para más meditaciones visuales. Nos vemos pronto.